de hoy hemos estado valorando el calendario de, del año y también viendo cuándo se van a cuadrar las comisiones eh, que al fin empiezan a funcionar. Si sí hemos dejado constancia que nos parece que precisamente ahora a final de año es cuando existe interés, cosa que no ha habido hasta el momento, de poner a funcionar las comisiones, parece que van a empezar a funcionar entre la semana que viene y el mes de, de enero. Lo cual, bueno, pues para nosotros es una grata noticia, aunque realmente llevamos meses solicitando que empiecen a funcionar y nos parece también, bueno, pues un poco precipitado que todo se haga en el último momento para intentar justificar que comenzamos antes de finalizar el año. De todas formas, nos parece una buena noticia y esperemos que todos los ministros puedan comparecer en las comisiones y tengan un funcionamiento normal eh, en lo que queda de mes y durante el mes de enero, que además se va a habilitar precisamente para el trabajo y funcionamiento de las comisiones. El resto de la Junta de Portavoces, pues, bueno, ha sido eh, intentando organizar un poco eh, esta Comisión, esta, este pleno y el pleno de la semana que viene, que como sabéis es un pleno que viene seguido. La única novedad va a ser que en el pleno de la semana que viene vamos a empezar el martes por la mañana para debatir el, el techo de, de gasto y, bueno, se intentarán cambiarse. Enviará las comisiones que, que están ya convocadas para el martes por la mañana. Después seguiremos con el Pleno el martes por la tarde. Quitando la organización del Pleno, eh, si queremos hacer constar eh, que nosotros traemos para este Pleno el debate de una moción eh, que intenta modificar la reforma de la justicia universal, el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Nuestro senador de en común Joan Joanco Morera, eh, presenta esta moción que nos parece muy importante traerla en este momento, sobre todo porque nosotros venimos a las instituciones a hacer los cambios que gran parte de la ciudadanía ha intentado hacer durante todo este tiempo y estaba totalmente en contra de algunas reformas. Esta, en concreto. Eh, supuso una reforma primero por parte del Partido Socialista y después por parte del Partido Popular que consistía simplemente en eh, bueno, pues, eh, vender nuestra legislación a los intereses de potencias extranjeras. En este caso fue Estados Unidos e Israel que solicitó que modificáramos nuestra legislación pues, para no poder, por ejemplo, juzgar el crímenes de guerra como el del periodista José Couso. Esa fue la, eh, bueno, pues una de las reformas, o para no poder juzgar, que fue la reforma eh, siguiente, pues no poder juzgar pues, los bombardeos de Gaza. Y bueno, nos vendimos a esas potencias tanto por parte del PP como por parte del Partido Socialista y se reformó por dos veces eh, la ley orgánica del Poder Judicial para impedir y dejar en total indefensión incluso a los nacionales, nacionales españoles eh, que sufran eh, delitos pues, delitos de guerra, de lesa humanidad y crímenes eh, execrables que eh, no, sé quién, no se pueden perseguir actualmente. De hecho, estamos fuera eh, de lo que los estándares que solicita la Corte Penal Internacional, que establece que es una obligación y un deber de los Estados el perseguir delitos internacionales. Y, sin embargo, nosotros eso ya ni siquiera lo cumplimos. Entendemos que es un debate interesante, un debate que, además, en gran parte de la sociedad civil ha exigido que se modifiquen, precisamente estas modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que le solicitamos nosotros precisamente es que vuelva a la redacción original de 1985. Veremos exactamente cuál es el posicionamiento de los partidos y espero, esperamos que todos aquellos que apoyaron tanto la primera reforma como la segunda, pues ahora se retraten y vean precisamente las consecuencias que ha tenido y que, bueno, y que podamos reformar esta, esta realidad. Por mi parte, eh, estoy a vuestra disposición para... ¿Alguna pregunta, si queréis? de la comparecencia del presidente del Gobierno. Creo que lo habían pedido su grupo parlamentario. Pues no tenemos noticias. Estamos esperando que el secretario de Estado, que está intentando cuadrar la agenda de todos los ministros eh, durante el mes de enero, pues nos pueda indicar algo en la próxima junta de portavoces. ¿Nada más? Pues muchas Gracias.